¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Bienvenidos a este espacio de oración, de espiritualidad. Hoy domingo, mis queridos hermanos, la iglesia nos invita a meditar y a contemplar la palabra. El Papa Francisco ha instituido hace algunos años atrás, este tercer domingo, el tiempo ordinario como el domingo de la palabra. Iniciando este año litúrgico, eh, aparece la palabra y lo que... Nos quiere invitar el Papa es a que centremos nuestra fe en la palabra. La palabra y la Eucaristía son esos dos banquetes con los que nos alimentamos, con los que diariamente o con los que domingo a domingo recibimos el alimento espiritual. Resaltamos nuestra palabra, Señor, que nos habla de manera muy especial a través de esta experiencia de fe en el pueblo de Israel. Señor, gracias por darnos ese gran regalo de la palabra, como es el Salmo, que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse de Jesús de que Juan Bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea y a orillas del lago, en los confines del Sabulón y de Netalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neptalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una gran luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vi a otros dos hermanos, a Santiago, el hijo del Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia, sanando las enfermedades y dolencias de la gente palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos encontramos con este relato bíblico, concentro la palabra, y ese llamado que Jesús hace a los primeros cuatro discípulos, cuatro hombres que están en sus muchas tareas, pero que Jesús pasa por sus vidas y definitivamente ellos dejan todo y se van detrás de Jesús. Aprendamos de esos discípulos que al escuchar la palabra, nosotros también seamos capaces de dejarlo todo e irnos detrás de Jesús. El Señor nos está llamando, espera nuestra respuesta, nuestra respuesta generosa. el Señor Todopoderoso bendiga este día, esta jornada. Recuerde, querido hermano, celebrar la Eucaristía. Acuda a su templo parroquial y celebre junto con sus hermanos la fe. Y alimentémonos del cuerpo de Cristo, su palabra, su cuerpo y su sangre. Feliz día para todos mis queridos hermanos.